Estas son las asas yayunales. Entonces va eh, todas las asas yayunales que siguen acá, acá, acá, acá, acá. Y aquí al final tenemos esta última porción del intestino delgado que es el ilio. Este Esta unión de acá es el pliegue hilo Este es el ciego que arranca acá. Después empezamos con colon ascendente. Acá está el colon transverso. ¿Cuál? Eh, el colon en espiral. ¿Cuál? ¿Cuál? Sigue. Lo último. Sí. sí. Más Colón en espiral. ¿Cuál? Este, que parece okay. como un caracol. Ajá. Entonces aquí, aquí vamos, vámonos a ubicar. Eh, este es el ciego. ¿Se acuerdan? Ilien, ciego, legílio secal. Aquí va, colon ascendente. Luego va colon en espiral el colon transverso que está por allá que ya lo habíamos hablado y este es el colon menor y... y listo, terminamos ahí, ahora vamos a